tenemos una sur que está paralizada Mercosur que nos expulsaron de Mercosur con la ayuda del presidente Temer tenemos eh, la CELAC que está paralizada. Incluso el presidente Macri de Argentina dijo que su propósito era destruir todo eso y quedarse nada más con la OEA. Y tenemos una OEA con un señor Almagro que es un agente pagado por el gobierno de los Estados Unidos para destruir el, el, los procesos progresistas sobre todo en Venezuela. Y la OEA es el principal agente de violencia en Venezuela. Agente justificador de golpes de Estado, de agresión. La OEA no dijo nada ante la agresión militar de Trump. Trump amenazó militarmente. Eso está es ilegal, es contrario a la ley internacional el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Eso es contrario a la carta de la OEA y a la carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos amenaza con fuerza militar a Venezuela y la OEA se calla. Sin embargo, tenemos unos foros distintos. El foro del movimiento de los países no alineados es el mayor foro político dentro de las Naciones Unidas, 120 de 193 países que se ocupan de política y nosotros logramos aprobar por unanimidad en eh, la reunión última de la, de, la Asamblea Nación, de la Asamblea de las Naciones Unidas un documento de 28 párrafos donde 12 de esos párrafos condenan las sanciones unilaterales, condenan la amenaza del uso de la fuerza, condenan la politización de los derechos humanos, condenan las agresiones imperiales de parte de países, aunque no lo nombra, pero todo el mundo sabe que estamos hablando de Estados Unidos. Pero además le digo una noticia, hoy en Ginebra el Consejo de Derechos Humanos también aprobó una resolución con 63 países apoyando a Venezuela en esta discusión con los Estados Unidos, condenando las agresiones de Estados Unidos. Porque quiero decirles, el discurso, el discurso del señor Trump en la ONU, en, la, en Nueva York, es uno de los discursos más terribles de la historia de las Naciones Unidas, lleno de crueldad, de desesperanza de amenaza de guerra holocausto de eliminar de la faz de la tierra países enteros sin contar las decenas de millones de muertes que ocurriría mire nada más para decirle esto en la segunda guerra mundial murieron 60 millones de personas en todo el mundo en una guerra nuclear como la que amenaza el señor trump en corea del norte 60 millones de personas morirían en las primeras horas las primeras horas. Y morirían en Corea del Norte, en Corea del Sur y en Japón. Y el señor Trump amenaza a estos tres países con una guerra nuclear en un discurso sin ningún pudor. Nadie había hecho eso nunca antes. Eso es gravísimo. Todos están espantados en las Naciones Unidas. Y tenemos este bárbaro con este enorme poder empujado por los medios, diciendo que también va a usar la fuerza en Venezuela. Por eso necesitamos la solidaridad mundial. Tenemos 120 países del mundo que apoyan directamente a Venezuela. Tenemos 63 países en Ginebra, en la ONU también. Pero desde aquí, para terminar, le digo, necesitamos al pueblo de Brasil. Necesitamos que la gente en Brasil entienda que también ellos van a pagar. Creo que lo están pagando ya. El costo de un gobierno reaccionario antipopular. Y viene más porque Trump no se quedará tranquilo hasta que todos los, los latinoamericanos paguemos por el muro, hasta que miles y miles de inmigrantes latinoamericanos sean expulsados de los Estados Unidos y hasta que un gobierno racista se imponga sobre toda la región. Debemos frenar esto.